Eh, Joaquín, hablamos un momento de, para, para acabar un poco de España, ¿no? Y de España, mientras hablamos de España, damos una mirada también a América Latina, en consideración que España mmm, tiene muchos intereses económicos ahí, ¿no? Y hemos visto un cambio en América Latina hacia eh, gobiernos eh, bastante radicales en los últimos periodos, a una inflación que bueno, es bastante de costumbre en estos países, eh, tanto que Argentina ha vuelto a tener una inflación del 100%, por ejemplo, eh, y eh, esto cómo impacta, en la, en la, por ejemplo, en el mundo empresarial eh, eh, español, que está bastante presente en estos países, y eh, cómo España, eh, donde eh, Europa... Mmm, para el utilizo de estos fondos, pretende también una serie de reformas. ¿no? Eh, últimamente se está hablando mucho de la reforma de la justicia, por ejemplo, que está ahí pendiente, bastante por el aire, porque no se consigue ni renovar la cúpula. Consejo del de, sí, sí, de o sea, poder, poder judicial. Eh, exactamente. Bueno, o sea, yo creo que con, con respecto a América Latina, eh, eh, curiosamente, Hispanoamérica eh, me gusta a mí más, más, más, más llamarlo, pero, pero curiosamente y pese al entorno político tan desalentador, dando eh, esta sorpresa también reciente de los chilenos rechazando esa constitución y poniéndose, <risa> eh, digamos, dándole un poco de sensatez otra vez al... Al, al, al, al, al tema pero, pero bueno que en, en términos generales la situación política pues no, no invita mucho al, al, al optimismo pero a pesar de ello la ventaja que tienen ahí es que eh, ellos están perpetuamente acostumbrados a un entorno de muchos problemas, eh, entonces pues la inflación es algo para nosotros ahora que eh, ya se lo tenemos que explicar a nuestros hijos en qué consiste pero, pero eh, los brasileños o los argentinos o los es, normal. es lo, lo normal entonces eh, ellos en, en este entorno se desenvuelven razonablemente eh, bien o ya por lo menos están más acostumbrados a, a, a trabajar con con, con ello, y encima eh, eh, al ser una crisis que en parte viene derivada por problemas de las materias primas, eh, parte de las fortalezas de muchos de estos países de están la materia en las materias prima. eh, primas. Entonces, eh, estratégicamente no están en el peor lugar, pues que, que, que Estados Unidos eh, pues ahora tenga que deslocalizar parte de la producción de China, el tema tal, pues a México le viene eh, bien. bien, pues toda la producción agrícola de Perú, independientemente de Castillo, está eh, eh, a tope. Entonces, de hecho, pues cuando a, ves otras crisis y, y ves la devaluación que se produce en las, en las divisas de, de los países de Hispanoamérica, esta vez eso no ha sucedido y han aguantado mucho mejor que el euro, a lo mejor, frente al eh, dólar. no entonces pese a los políticos, ahí la, la, la, la gente convive con, con, con ellos, el emprendimiento eh, donde lo dejan, pues pues más o menos eh, funciona. Entonces, mi sorpresa es que, que, que están aguantando eh, relativamente eh, mejor de lo que cabía eh, eh, esperar, por lo menos desde el punto de vista económico. ¿no? Y bueno, pues eh, ese frente... pues eh, eh, a, a, a España, pues, que, que otras veces las empresas españolas, ahí es donde tienen el problema, ahora mismo tendrán otros problemas, pero ese no es el principal no es el problema. Eh, problema, ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que, que, que España, pues, pues eh, la recuperación post-COVID ha sido más lenta que la del resto de los de los... De los, de los países y ahí pues eh, teníamos un poco más de catch up que, que, que hacer y, y en parte se explicaba también por, porque el turismo es un sector que pesa bastante en, en, en nuestra economía y bueno por lo menos este año el turismo pues ha vuelto y, y, oh, sí, sí. y, y, y independientemente de la política pues las, la, la, la, la, las cifras eh, eh, en, en crecimiento y en empleo y eso, pues para nuestros estándares no son tan tan, tan malas, sino que han sido razonablemente eh, buena, ¿no? sí. que a partir de ahora vayamos a sufrir igual que el, el, que el, que el resto y, y el problema de la inflación lo tenemos pues igual o peor que todos, pues, pues eso está, está, está, está, está ahí, ¿no? Pero, pero bueno por lo menos vamos al al al unísono ahora mismo que los que los que los demás